tipo este que mató la joven Anibel González, la joven abogada, eh, ella le envió un oficio que aparece sellado, suspendieron los dos fiscales que, que trataron el caso, pero miren, déjenme ver si, me, si encuentro esto para, para que ustedes vean, eh, porque ahí dice y presenta el oficio y presenta el oficio de que justamente esa fiscal, una fiscal que se opuso al acuerdo, ella había, ella eh, eh, le había enviado el caso. Lo, lo, lo vamos a tratar de conseguir ahorita. Oye, si tú me puedes conseguir en Diario Libre porque es que se me hace un poco difícil a mí buscarlo aquí, donde está una notificación enviada por esa fiscal, enviada por esa fiscal donde ella le notifica al Procurador General de la República que ella no estuvo de acuerdo, ajá míralo aquí, Procuraduría conocía, y ustedes verán el documento. Mírenlo ahí, ese Jan Ailán es un verdadero charlatán. Porque ese señor, haciéndose el sueco y haciéndose el inocente, y él sabía todo. Yo le voy a enseñar, mírenlo ahí. Procuraduría conocía, y ustedes verán, miren aquí, esta es la fiscal Luz Aurora Almonte, míralo aquí, Luz Aurora Almonte fue la que se opuso al acuerdo con ese asesino y quiso proteger a la abogada, pero los otros fiscales fueron los que se prestaron. Mírenla ahí, esa, esa fiscal fue la que se opuso. Y ustedes verán el documento para que no se alegue vamos a ver si esto puede quedar nítido, Francis, que se vea nítido, m mírenlo aquí, aquí está dirigido, mírenlo ahí, ustedes lo están viendo sellado y todo, y recibido por la Procuraduría General de la República, mírenlo ahí, que el Procurador Yanalá no puede alegar ignorancia, Mire, aquí dice al Procurador Yanalá, Jean Alain, Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, a Fernando, magistrado Fernando Quesada García, director general de la Dirección de Género de la Procuraduría, y a Ana Andrea Villa Camacho y Bolívar Sánchez, y, y mírenlo ahí, recibido y sellado por la Procuraduría, eso lo obtuvo el periódico Diario Libre, de modo que ese procurador, otra vez, porque este pueblo yo no sé qué suerte que tiene. Otra vez no está cogiendo de pendejo. Dice que, que no sabía nada y mírenlo ahí que lo sabía. Y, y no apeló como dice esta magistrada. Ellos pudieron haber apelado ese acuerdo por injusto y porque le permitía a ese asesino acosar a esa muchacha. Si él hubiera estado preso, esa joven que su objetivo era irse con sus tres niñas. Para Estados Unidos, esa muchacha no estuviera muerta. Ajá, pero por eso fue que yo dije en el día de ayer, y lo reiteré hoy, que ese es un crimen de la justicia. No hay que buscar más nada, ese es un crimen de la justicia dominicana y del ministerio público. De un ministerio público que ha demostrado que está al servicio de los peores intereses en este país. Ustedes ya lo vieron, que no es cuento de camino. La Procuraduría, como dice esta magistrada, pudo haber apelado y no apeló. Y no apeló. Un acuerdo bochornoso. Un acuerdo de un individuo que le dio siete puñaladas a esa joven. No era para estar suelto. No era para, aunque la propia muchacha lo pidiera, la abogada. No era para ese señor estar suelto. Definitivamente, eh, este país sigue un derrotero eh, bastante difícil. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Omar? Bien, bien, gracias, hermano. Un placer, hermano. Por eso es que yo digo, Omar. Que lo coge cuarto, tienen que estar acá y preso. Pero claro que sí, porque fue por cuarto. Porque lo coge cuarto. Fue por cuarto. Son los que tienen la muerte, la muerte y todas las cosas malas. Así, Así mismo es. Así mismo es. Por otro lado, mal Duré dos horas hablando con Vicente de feda. ¿Cómo? ¿Por teléfono? ¿Por, por, teléfono? ¿Por teléfono? por teléfono. No me diga. No me diga. Hacía 20, más de 20 años que no hablábamos. ¿Cómo va Recordamos ser? cuando él estuvo por Villavasque, Valverde, Mao, Castañuela, Buen Nombre, y todo eso por ahí. Él me estuvo... Nuestro año mozo. Él me estuvo mencionando que estuvo en, en Guayubín, en Villavasque, en Montecristi, que conoce todo por ahí. Y te mencionaste... Todo por ahí. Y te mencionaste que tú, en tu condición de empleado del INDRI, estuviste por esa zona. Claro que sí, yo duré 16 años ahí. ¿eh? ¿Cuánto? 16. Miércoles, pues tú te conoces. Todo eso, Leocadio, para allá. Ay, pero yo solamente todo ahí, eh, decía, así mismo. Pero qué, qué importante, qué interesante. Mira qué bien. Ay, sí, yo me sentí muy bien. ¿Qué pues bien. nada más, que okay, qué? te sabe. Gracias, Leucadio. y me alegro de esa conversación porque don Vicente es un hombre muy ilustrado, un colaborador de este programa en grande. Y a propósito de un viaje que yo hice para allá, para Montecristi, Villa Vázquez y todos esos sitios, él comenzó a hablarme de, de personalidades y de gente que él ciertamente conoce en toda esa zona, que es una zona muy amplia y que tiene muchas cosas que verse, Ahí eso, eso, eso debe de ser parte del turismo del dominicano, conocer la línea noroeste, Ahí hay muchas cosas bonitas. Muchas cosas bonitas que lo dejan a usted perplejo. Y además, ¿por qué los dominicanos no les gusta conocer su país? Yo no sé, ¿Conocen a Puerto Rico y a Nueva York y cualquier otro país, menos su país? Es una zona bien bonita y que lo deja a usted perplejo de tantas cosas interesantes que hay. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, Un placer. Sí, un placer. Le habla un oyente de su programa diario Ah, qué bueno A la orden Mire, yo siempre lo oigo a usted hablar De la cuestión del agua Ay, sí Ay, sí Y, y, y yo quiero que usted yo, yo trabajo diario en la carretera en un camión Sí Y usted coge la línea del aguacate Hasta los bracitos Y hay más de 10 piscinas Cogiendo agua del río Usted sabe lo que es eso Usted sabe lo que y es eso Consumo en el agua, la otra es que cuando Balaguer la guerra, presidente a lo primero, una de un seca muy grande y y toda esa cisterna de Macorí, tuvieron que cerrarla. Sí, sí, sí. sí. Porque el Macor Macorí que en Macorís, en cisterna, da para hacer tres ríos como Cuava. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. lo que pasamos a, a los hinchadores somos los pobres. Así mismo es, eh, así mismo es. Eh. ...porque los ricos no hablan de agua... ...porque tienen agua hasta pechar la cabeza... ...así mismo es... ...totalmente de acuerdo... con usted. Claro. ...y qué bueno que usted... A, Entonces, haya este gracias, gran... eh. ...gracias a usted... ...porque ir, ...usted me recordó... ...que hoy casualmente... ...andando en la calle... ...varias personas... ...incluso... ...me decían sí hablando del problema del agua... Omar, ...varias personas no de decís personas, para hacerle exacto todo ese tema que yo abordé ayer, ya la gente no tiene conciencia de la gravedad de ese problema, todo eso y que usted inquietó y esa gente que me abordaron, la gente todavía no tiene idea en lo que te te, te ahí en lo que respeta al agua, ni fuera de noche, No, no. Esto, lo bueno, usted sabe no, empoderarnos no. para luchar para que este país se produzca un cambio que nos permita tener verdadera, porque sin ningún país del mundo se puede salir a camino. Lo primero que uno tiene que tener entre otras cosas justicia. ¿Por porque, porque la justicia Pero, ventila que se presentan en una sociedad de manera imparcial, de manera justa, y mantener siempre el equilibrio. Y la justicia gastamos en la Produce un cambio, pero eso no oh sí, no se produce un cambio profundo y que podamos tener una justicia verdadera. Como país está fracasado. se lo digo con toda sinceridad. Buenas tardes, pero oh. Silvestre Abreu Gómez. De acuerdo Que mañana estaremos en la supresión. Sí, lo tengo, yo iba a hablar de eso. Sí. En segundo lugar, para la gente, voy a programar. La gente me ha dicho si no es si producen la ratificación y me están que la gente Normalmente toma uno o dos meses.